Espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro me traerá recuerdo de mi juventud, y hasta el arroyito que baja del cerro, me traerá recuerdo de mi juventud. a mi madre esperándome de nuevo en sus brazos volver y hacer niño vivir como solo se vivir una vez de nuevo en sus brazos volver y hacer niño vivir como solo Cajines que quiero el patio del viejo jardín, y un beso de luna me espera en los valles, mi rancho a mi madre, todo mi sentir, y un beso de luna me espera en los valles, mi rancho a mi madre, todo mi sentir. camino que ayer me alejó. Siga del ave que vuelve a su nido en busca de alivio para su dolor. Volveré, volveré donde la noche repite lejos su voz. De lejos la noche repite mi voz Y llama al ausente de su corazón Volveré donde está mi madre esperándome? De nuevo en tu a hacer Y como solo se vivió una vez Aroma de blanco camino. Ya no más el patio del pie con Jaramín. Mi beso de luna me espera en los valles, mi rancho mi madre, todo mi sentir. Mi beso de luna me espera en los valles, mi rancho mi madre, todo mi sentir.